Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Llegan el frío y las lluvias y con ella empieza la temporada de cultivo en interior. Por ello hoy queremos daros algunos consejos para que comencemos de la mejor forma. Empezamos. La siguiente pregunta nos la envía Carlos desde Vigo que quiere saber qué es lo necesario para cultivar en interior. Hola Carlos, para el cultivo de interior hay 10 elementos imprescindibles para cubrir todas las necesidades de las plantas y tener un cultivo de primera. El primer elemento básico y elemental, los focos, estos serán los encargados de proporcionar la luz a las plantas que posibilitará las fotosíntesis y hará que puedan desarrollarse y florecer de la mejor forma. El segundo elemento imprescindible, el extractor. Será el encargado de dotar al espacio de cultivo de aire renovado para que puedan respirar sin dificultades nuestras plantas. El tercero sería el filtro de olor, necesario para evitar sospechas y que no huelan tus plantas. El cuarto, el temporizador. Será el que regule el tiempo de luz y oscuridad según el fotoperiodo que interese para cada etapa de tus plantas. El quinto, los medidores tanto termohigrómetros como DS y PH, necesarios para tener todos los factores medidos y en su punto exacto. El sexto elemento serían los ventiladores. Renovarán el aire y harán más fuertes las ramas, ya que el movimiento de las hojas facilita la fotosíntesis. El séptimo, imprescindible, las bandejas. Separarán las plantas del suelo proporcionando un buen espacio de trabajo. El octavo, las macetas. Puedes comenzar tu cultivo desde la maceta final o optar por hacer de uno a dos trasplantes. El noveno elemento imprescindible, como no podía ser de otra forma, unas buenas genéticas. Si quieres un cultivo perfecto, elegir una variedad idónea para tu espacio facilitará todo. Y el décimo y último elemento, un pack de nutrición. Adquiriendo un pack de productos fertilizantes, tendrás todo lo necesario para mantener en cada etapa las necesidades de tus plantas. Y hasta aquí ha llegado el Top Cultivo de hoy. Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos sobre el cultivo en interior. Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo: La elaboración del sustrato a partir de materiales naturales de primera calidad, alimentación precisa para cada momento